Para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel, y se viaja mejor en el poema, que en el más brioso y rápido corcel, aún el más pobre puede hacerlo, nada por ello ha de pagar, el alma en el transporte de su sueño, se nutre solo de silencio y paz.